Hola a todos, soy Alexandra Arata y estoy feliz de estar con ustedes una vez más en este la que es nuestra tercera charla interactiva de la serie We Americas. Este, como todos ustedes saben, es un programa diseñado para ayudar a fortalecer a los empresarios latinos. Y hablando de empresarios, sé que tenemos gente que nos está mirando en vivo en este momento en Colombia, en Venezuela y también en Chile. Entonces, como ustedes saben, al costado de su pantalla existe el web chat para que ustedes nos vayan eh, entregando preguntas que nosotros podremos ir contestando en el día de hoy. Hoy tenemos un tema súper importante que ha sido muy votado por ustedes en la Google Poll, que fue una encuesta que estuvimos desarrollando dentro de la semana pasada. El tema de hoy es cómo utilizar las redes sociales para poder hacer avanzar nuestros negocios. El tema es súper importante, pero por suerte no estoy sola. Tengo dos expertos que me van a estar acompañando hoy a desarrollar este tema. La primera experta es Marisela Villamil. Muchos de ustedes ya la conocen. Ella es de origen cubano y es consultora de negocios de la Universidad de Maryland. Así que ella tiene muchísima experiencia de ver pequeños negocios, negocios medianos, desarrollarse y hacerlos crecer como seguramente será para ustedes. Y también tenemos a Giovanni Delfino. Giovanni es el fundador y el presidente de Delfino Co., que es una empresa dedicada a ayudar a, las, a, las, a otras pequeñas empresas a desarrollar planes de marketing. Antes de comenzar, quiero recordarles que pueden seguirnos en este mismo momento en Facebook y también por Twitter con el hashtag WeAmerica. Y basta de cháchara podemos dar comienzo a nuestro web chat de hoy. Hola, Maricela, Hola, Giovanni. Muchas gracias por Bien. estar aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Entusiasmados con el tema de hoy? Sí, muy entusiasmados porque es un tema muy actual. Y bueno, si usted está pensando que las social media o las redes sociales se van a desaparecer o que es algo de moda, está equivocado. Esta es una moda que vino para quedarse y los pequeños negocios tenemos que aprovechar eso para poder a aumentar mí me nuestra para, presencia. Para poder lanzar uh -huh. este tema, ¿por qué? Sí. Porque acá hay gente de todo el mundo. Hay, hay mucha gente diferente. Hay gente que ya tiene su negocio funcionando, hay gente que está por comenzar. Pero, ¿por qué para introducir el tema no decimos qué son las redes sociales y por qué las estamos usando tanto? Bien, las redes sociales son plataformas uh -huh. que sirven para que cantidad de gente a nivel, a, a nivel del internet puedan eh, contactarse uno con otros y poder compartir información. ¿no? Eh, hay una de otra manera, hay unas redes sociales que se enfocan más en... Eh, temas sociales, hay otros que se dedican más en temas profesionales, hay otros que se dedican solamente a fotografía, hay todo tipo de plataformas de redes sociales. O sea, que es todo un nuevo sistema de comunicación uh -huh. que, por lo menos yo, cuando era chiquita, no lo tenía. Y uh -huh. yo creo que nos ha abierto el mundo a nuevas posibilidades. ¿Y cómo es, Mar Marisela, que está cambiando tanto las costumbres? Sí, las redes sociales es un elemento de marketing que las empresas pequeñas, muy pequeñas, están usando. Es, eh, forma parte del marketing eh, de la empresa en su total, la forma tradicional en que hacíamos marketing. Y ahora los clientes están en las redes sociales y las empresas pueden acceder a tener contacto con sus clientes, por supuesto, en estas plataformas. Que como decía Giovanni, algunas se enfocan eh, más a interactuar con el cliente, otro a mostrar eh, eh, fotos o figuras que atraigan a los clientes. Entonces, es fácil, es mucho más económico que el marketing tradicional y está aquí y no se va a ir? Bueno, no solamente es mucho más económico, sino que en muchos casos es totalmente gratis. ¿Verdad? Sí, así es. Hay muchas redes sociales. Es más, las más populares son las que son gratis, realmente. Por ejemplo, eh, le, le empecemos a dar algunos nombres a la gente para que Por escuchen. supuesto, sí. Eh, por ejemplo, tienes Facebook, tienes eh, Google+, tienes el caso de LinkedIn o SoundCloud. Hay tantas redes sociales distintas que sirven para diferentes cosas, eh, cada una tratando de enfocarse en algo que lo haga, lo haga totalmente único y e uh -huh. distinto, ¿no? Eh. Sí, es increíble la cantidad de redes sociales que, que existen en el momento. Yo a mis clientes pequeños negocios le digo, si no sabe pronunciarlo, no lo utilice. Uh -huh. Porque hay veces los empresarios quieren estar en 50, todas las redes sociales, pero no se trata de estar en todas, se trata de agarrar dos, tres y realmente hacer un plan para poder trabajar, trabajarlo bien y lograr los resultados. Los resultados pueden ser incrementar las ventas, tener presencia en el mercado, interactuar, humanizar la empresa. Usted a través de, la, de las plataformas de redes sociales tiene la oportunidad de, de una forma sencilla, amena, simpática, interactuar con los clientes, humanizar la empresa. Claro, darle una voz a la empresa, porque muchas uh -huh. veces eh, supongamos que no se vendemos carteras. Eh, uno conoce el producto, conoce la marca, le gusta usarlo, pero de alguna manera las redes sociales te permiten conectarte a otro nivel con el Así cliente, ¿verdad? Es. No solamente con el mismo cliente, sino que entre los clientes también pueden conversar. ¿no? Entonces, es, es, eso diría que es una de las mayores atracciones que tienen las redes sociales, porque no solamente puedes dejar un, digamos, un review, lo que se conoce como un review en, sobre una empresa o un servicio sería, una opinión o sí. un producto. Eh, la, la, la misma persona el, o la empresa, Puede responder a eso, obviamente saber responderlo de manera correcta, nunca eh, eh, tratar de pelear con el cliente, como en cualquier caso, cuando se trata de, de, de customer service, de lo que se trata de, de relación servicio con el cliente, el cliente. servicio al cliente, eh, tienes que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Siempre el, el cliente tiene la razón, hasta en las redes sociales, ¿no? Sí, yo tengo un caso muy eh, terrible que pasó. Cuando usted entra a, a una red social, tiene que esperar comentarios positivos y negativos. Giovanni claro. por un punto bueno. Yo tengo eh, un veterinario que, bueno, empezó a recibir unas eh, reviews, unas críticas muy malas, hasta de, hablaban de su persona, y él decía, ¿qué hago? ¿Las borro? No, nunca usted debe borrar un review o una opinión de un cliente. Al contrario, debe aprovechar para humanizar la opinión que tienen los clientes de usted y entrar a decir, bueno es verdad que, que la empresa estuvo funcionando mal, nos disculpamos, ahora le doy un cupón de 10% para que usted pueda venir. Claro. La estadística muestra que la gente está utilizando en los pequeños negocios las redes sociales, pero que el 60% no está eh, obteniendo los resultados que podrían obtener, porque lo agarran un poco como algo casual, eh, no le ponen el tiempo y la planificación debido para ver, que tenga éxito. Esa, esa cifra que has dado es bastante alta. O sea, que el 60% de los empresarios que lo usan para su negocio no están satisfechos con los resultados. No Algunas, están obteniendo sí. el resultado que deberían. ¿Por qué? Porque no hay una planificación. Ellos abren uh -huh. una cuenta de Facebook. En Estados Unidos los pequeños empresarios utilizan mucho el Facebook, pero no le hacen un seguimiento. O sea, uh -huh. para que dé resultados tiene que invertir tiempo. Como bien tú decías, uh -huh. es gratis. Pero relativamente, porque su tiempo cuesta dinero. Usted tiene que... Y el 74% de las empresas pequeñas no están contratando un experto como Giovanni en redes sociales para que puedan tener buenos resultados. Él mismo es el o ella misma es la que está haciendo este trabajo de redes sociales. Y ahí, Alejandra, está en la situación del monstruo de tres cabezas. A ver, que no bueno, me asuste, porque vamos estamos a ver, en este... no Estamos las tres cabezas sí. aquí hoy. Una cabeza es el emprendedor, es el, el empresario que siempre está soñando. Voy a traer las carteras y el mercado, oh, la gente va a querer porque son lindas las carteras. Esa es la parte suya que es el emprendedor. Está la parte del administrador. El administrador es el que crea La los segunda proces, cabeza. Es la segunda cabeza. Ah, okay. Es el que piensa las cuentas por cobrar, eh, la relación con los tribu uh -huh. con el economismo tributario. Es la, la que planifica, la que está centrada. Y está el técnico que es el que hace. Si es el peluquero es el que corta el pelo, si es el constructor es el que construye. Y bueno, hasta que usted no ponga en orden esas tres fases o esas tres cabezas, nunca usted va a poder hacer marketing o va a poder hacer marketing en redes sociales. ¿Por qué? Oh, sí. Porque la persona está más enfocada a hacer que a planificar y a proyectar la empresa en el futuro. Este, este es un problema que yo creo que tenemos muchos los pequeños empresarios, ¿verdad? Es. es volvernos locos con el día a día y olvidarnos de la parte de planificación. Es un problema que tú, Giovanni, también ves en los, en los sí. negocios que tú atiendes. ¿Tienes algún caso es para algo, contarnos? Es algo muy común realmente que sucede eh, porque hay que saber delegar, ¿no? Entonces, sí. a veces uno no debe tratar de cubrirlo todo, y esto incluye el tema de las redes sociales. A veces la gente piensa que solamente se trata de tener ya la página eh, ahí publicada y ver a ver qué sucede, ¿no? Pero no, no se trata de eso, realmente tienes que tener un plan eh, al, a, con el que tú puedas realmente eh, tener eh, metas y, y, y tener de alguna manera un, eh, cómo medir cuál es tu progreso en lo que estás haciendo. Sí, la red social es como una planta. La planta está bonita, usted la siembra, pero si usted no le echa agua, ¿qué le pasa? Se seca. Entonces, las redes sociales, usted no hace con nada con abrir un website o un blog y abrir. Yo, yo veo todo. Tienen Twitter, tienen Facebook, tienen eh, Google+, Plus, tienen todo, pero no usan bien ninguno. Y particularmente como latinos, porque pensemos que nosotros estamos acá en Estados Unidos, que las redes sociales son bien poderosas y que tenemos internet en todos lados. Pero bien, todos somos de algunos de los países nuestros, y todos sabemos que hay lugares donde la internet no funciona tan bien, o es mucho más lenta, uh -huh. o todavía tú llegas a un negocio y no existe internet. ¿Cómo podría hacer esta gente para subirse a esta onda de, de las redes sociales? Bueno, yo estoy impresionada cuando he viajado eh, a otros países latinoamericanos, que hoy en día, donde quiera, ve gente con teléfonos. Una cosa importante, amigos y amigas, es que, todo lo que usted utilice de redes sociales sea compatible con sus teléfonos celulares. Hoy en día, con un teléfono celular, usted está viendo videos de YouTube, usted está viendo de Facebook, usted está respondiendo emails. Y yo creo que entonces esto se está atenuando en el sentido de que ya no necesitamos una computadora, como cuando yo era joven, ¿no? Ahora con un teléfono usted puede estar accesando a las redes. Entonces, ¿Qué eh, consejo le darías, Giovanni, a la gente? Realmente todo el mundo está conectado al Internet en todo el, todo el tiempo hoy en día, ¿no? Estamos no solamente en la computadora, sino que estamos en el teléfono, como ya dijo Marisela, ¿no? Entonces, eh, el tipo de contenido que tú vas a estar publicando tiene que estar. Eh, también de acuerdo a esto. Uh -huh. ¿no? Porque si sabemos de que la gente está desde el teléfono siempre conectado, tienes que tratar de también las cosas que estás publicando, uh -huh. sean fáciles de ver, rápidas de ver para la persona que está lo, lo está viendo en el teléfono, que normalmente es una persona que está de pasada uh -huh. no viendo a ver qué sucede en el momento. Entonces, entonces cuando tú publicas, digamos, por ejemplo, una imagen o, o algo que tú estás queriendo anunciar, eh, no quieres incluir un montón de texto o una gran cantidad de texto, porque la persona se va a aburrir realmente no va a tener el tiempo de poderlo leer. Entonces, ¿quieres tratar de ser lo más conciso posible? Y tener un enlace de repente para que después, si es que la persona tiene el tiempo de poderlo leer, ingresa el enlace y ver más en tu, en tu página web, por ejemplo. ¿no? Sí, no se trata de cantidad, amigos Se trata de calidad. Y acá yo creo que las redes sociales vienen a traer la parte que me encanta, que es la parte de la creatividad del ser humano. Como decía Giovanni, cuando usted va a publicar algo, por favor, por favor, se los pido. No digan, cómprame, mira esta cartera, mira estos lentes, compra, compra. La gente va a salir corriendo de sus redes es sociales. Que... Uh -huh. Por supuesto que, eh, digamos, el objetivo final que calculo que todos los empresarios van a estar buscando es lograr que sus productos se vendan. Pero, ¿cómo podemos hacer para lograr eso a mediano plazo, pero sin que parezca el compra, compra, compra? Sí. Eh, tenemos que tener algo muy claro, ¿no? Eh, cuando hablamos de redes sociales, estamos hablando de un tipo de marketing, un nivel de marketing. Uh -huh. que Ese es el que se conoce como marketing 2.0, ¿no? Que es la construir, construir una relación con el cliente. Entonces Tienes que tener eso muy claro a la hora que manejas tus redes sociales. No se trata de simplemente publicar anuncios, sino de realmente construir esa relación con el cliente, qué es lo que realmente el cliente quiere y cómo puedes hacer eh, para poder ser amigo de tu cliente de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, cuando tú quieres aumentar tus ventas, tú lo que quieres es poder saber realmente qué es lo que le interesa a ese cliente. ¿no? Uh -huh. eh, entonces actual tener esa conversación con el cliente, cuando tú estás posteando, por ejemplo, si tú eres una empresa de eh, dental, digamos, una uh -huh. empresa dental, tiene, eres un dentista, tienes o sea, tu oficina. Un dentista que tienes tu consultorio. Tienes tu consultorio. Okay. Bien, entonces, eh, ¿qué tipo de información tú deberías de postear? Informa información que le va a interesar a, a, a tu tipo de cliente. Ellos quieren entender qué es lo que ellos pueden hacer, por qué deben de limpiarse, digamos, uh -huh. cada seis meses deberían de ir a hacerse un chequeo. Por qué es que eh, existe este producto específico, qué es lo que en qué me ayuda eh, información, porque la gente entra al a, a Facebook no solamente a curiosear, sino si, solamente a educarse muchas veces, ¿no? Ha cambiado y muchísimo. Puede, y puede ser divertido. Yo, tú sabes bien, Alejandra, nosotros dictamos clases por muchos años. Si no es divertido, no va a vender. Tiene que ser imaginativo, creativo. Y yo tengo un cliente que fue de, que es dentista y que hizo el mejor eh, plan de red social. Él puso a tres niños de diferentes escuelas aquí en el área, en una competencia. El que agarre más me gusta o like tiene los frenillos, esos frenillos que se ponen para La corregir los dientes, los de gratis. No saben que el website del dentista, porque usted tiene que conectar su website con todas las redes claro. sociales. El dentista de estar en último en el en su website fue el primero. Imagínense esos niños queriendo los frenillos gratis, los amigos, los vecinos eh, eh, se tomaban fotos haciendo muecas, enseñando. <risa> fue tan tremendo y bueno, ¿qué le costó al señor? Al dentista, mil dólares. Bueno, además es como lo que estaban diciendo ustedes anteriormente, hacerlo interactivo, uh -huh. donde no solamente la empresa esté elaborando un mensaje, sino que además que dejar a los clientes que tengan su participación también. Claro, que se trata de construir, eh, más allá de la relación, es crear, para poder construir esta relación, tienes que crear eh, un ambiente para ello. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cuando tú estás posteando ese tipo de información, como te digo, eh, que refuerza cuál es el estilo de vida que tú deberías de tener, como el de, regresando al tema de, de, de los dentistas, ¿no? Eh, cada seis meses deberías darte, chique, ¿por qué? Uh -huh. ¿No? Entonces, muestras, de repente, una familia que tiene sonrisas bellas, que están contentos, que son sanos, ¿no? Claro. Que es la, es la parte, eh, lo que tú quieres llegar al fondo, ¿no? Entonces, y, y, pero cuando tú posteas eh, esta, este anuncio de alguna manera, tú debes de tener un enlace que lo va a llevar a esa persona a que si quiere más información sobre cómo puede mantener sal, eh, saludable a su familia a través de cuidado dental, ingrese a este enlace. Entonces, entran a la página web y ahí ven más información y les puedes ofrecer también ahí este los precios bueno, y todos esos temas. ¿no? A, a vez, perdón A veces no es solamente relacionado con el tema de la empresa. A veces, por ejemplo, hay clientes míos que están posteando cosas para la comunidad. Por ejemplo, uh -huh. si hay una nueva ley de inmigración o si hay un evento comunitario o ideas para el Día de las Madres. O sea, lo que tiene que hacer es ser imaginativo y cómo uno es imaginativo usando la creatividad. Y cómo uno usa la creatividad haciendo cosas que son poco comunes. Trate de salirse de la media. Tengo una cliente que ella vende maquillaje. Ella estaba muy mal en el Facebook porque nadie entraba y eh, se nos ocurrió poner un video de una niña mexicana de cuatro años haciéndose en tres minutos un maquillaje completo Qué hermosa. era hermosa la chiquita pero era y no hablaba ni siquiera bien fue tanta gente entrando al Facebook para ver la niña pero por supuesto ¿Qué? le dieron me gusta y al darle me gusta más gente entró y más gente compartió ese video o sea que de estamos YouTube. Estamos hablando de dos casos exitosos donde intervinieron niños y que hicieron algo gracioso y divertido. Estas son ideas concretas que la gente que nos está mirando puede, puede sacar de la charla de hoy. Pero hablando de la gente que nos está mirando. Yo quiero darle participación porque es un programa interactivo claro. y nos están haciendo preguntas. La primera pregunta que tenemos es de Sebastián García, que llega desde Chile. Así que, atención, ¿dónde están? Y dice, ¿vale la pena invertir dinero en redes sociales para generar seguidores? Sí. Por A ver, Giovanni, que sí. ¿Sí? Eh, realmente es re recomendable. Eh, más que recomendable, diría que es, es necesario, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando tú pagas por este, estos anuncios, eh, tú puedes escoger en base a, a qué tipo de, de publicación que estás haciendo, cuál es tu meta a la que tú quieres llegar. Entonces, tú escoges a qué tipo de gente quieres que le llegue, de qué manera quieres que le llegue. Porque tú puedes escoger, por ejemplo, en Facebook. Sí, ah, pongamos ejemplos concretos. Sí. Para, porque quiero que la gente hoy se lleve eh, algunas lecciones concretas uh -huh. que pueda implementar en su negocio. Sí. Hablemos particularmente de Facebook, ejemplo, que en sabemos Facebook. que es tan común. Exacto. Sí. Entonces, tú, tú lo que tienes que hacer, de, por ejemplo, es dividir. Eh, qué tipo de post o a qui quién les quieres llegar, qué publicaciones uh -huh. vas a hacer. ¿no? Entonces, tienes publicaciones que de repente son específicamente a la gente que ya le dio like a tu página. Entonces, uh -huh. cuando tú pagas por esa publicidad, tú puedes escoger que le llegue solo a la gente que ya le dio like a tu página. Uh -huh. Si también lo que puede hacer otro tipo de post en lo que tú quieres hacer es atraer más gente a tu página. ¿no? Entonces, ese es otro tipo de post. Y tú también vas a poder, cuando pagues, escoger qué quieres que le llegue a gente de tal edad a tal edad, uh -huh. eh, que, que, que cubra tal zona, una ciudad específica de repente o dos ciudades específicas, eh, de qué vayan, intereses. De, de, ¿De qué cantidad de dinero, Giovanni, estamos hablando? Por supuesto que nosotros uh -huh. estamos en Estados Unidos y no va a ser nunca lo mismo. Pero para que los pequeños empresarios se hagan una idea de qué cantidad de dinero estamos hablando. Bueno, cada, cada empresa tiene un presupuesto distinto, así sí. que eh, realmente les recomiendo empezar de poco a poco e ¿no? uh -huh. ir aumentando en base a los resultados, cómo va respondiendo eh, eh, la gente o, o la comunidad a la que, a la que, tiene, eh, a la que está dirigiéndose. ¿no? Eh, es importante que no tengan miedo, no tengan miedo en invertirlo, eh, porque realmente eh, mientras estén bien asesorados en el, uh -huh. en el tema, eh, vale la pena invertir en, en esta publicidad que se puede hacer a través de las redes sociales. Bueno, entonces, amigos, a poner unos pesitos en las yo, redes sociales. Yo ¿Qué creo, quieres Yo decir? creo verdaderamente que sí, que deben uh -huh. invertir en las redes sociales, pero deben invertir bien. Habíamos uh -huh. estado analizando unas estadísticas que el 80% está usando las redes sociales, pero el 60% no está logrando lo que debería lograr. Las personas no están comprometidas. Eh, yo creo que una persona exitosa es una persona que tiene pasión por lo que hace. Si usted pone el Facebook, el Twitter, el Google+, Plus el YouTube, pero usted no le pone pasión, no le da seguimiento, pues no va a hacer nada. No lo haga. Claro. claro tiene que haber consistencia, ¿no? Eso tenemos okay. que tenerlo claro. ¿no? Si vamos a postear un mes y después el otro mes ya no, y, o una semana y ya la siguiente semana ya Como no, ahí es un problema. Entonces, la gente quiere consistencia y, es más, tienes ahí métricas ¿no? que te permiten ver si eh, la gente puede ver, es más, desde fuera. Cuando entran a una página, eh, ¿qué, ¿cuál es el rate? digamos, de, de respuesta que hay de, uh -huh. eh, cuando alguien escribe en una página. Entonces, ellos pueden saber si de repente o, le van o sea, medir a responder. Toda la, claro. Para que tengan una idea, de si de repente le van a responder en 30 minutos, una hora, o de repente se demoran días en responderle. Entonces. Es que es súper importante poder es. medir los resultados, pero déjenme que les lea otra pregunta que nos está llegando y dice, ¿cuáles son los beneficios de usar las redes sociales para los pequeños negocios y por qué? Bueno, la, la, la, el, las redes sociales forman parte del marketing en general de la empresa. Y el beneficio es esa interacción eh, tan grande con los clientes. Los clientes te dan ideas, uh -huh. los clientes te evalúan, los clientes te prefieren. Y esa interacción e es grandiosa. ¿Por qué? Porque incrementa las ventas, incrementa la lealtad de los clientes a usted, in incrementa la interacción, la información con el cliente. Entonces, definitivamente, esto no va a pasar de moda, no es una moda, es una nueva forma eh, dentro de las herramientas de marketing que la empresa tiene de comunicarse con los consumidores. Recuerden que antes no habían estas eh, redes sociales y por lo tanto eh, las empresas tenían que estar imaginando lo que los clientes pensaban. Bueno, ahí está, nosotros tenemos ahora cómo piensan, cómo viven y qué prefieren. Ahora, sí. Una cosa que quisiera agregar es... Eh... Mucha gente le tiene miedo a este tema de las redes sociales cuando que escriben sobre ti, ¿no? Uh -huh. Pero yo, te, yo les claro, diría... Es, iba a decir eso, el miedo sí. que le provoca a mucha gente salir y postear, po, po, publicar sus cosas porque tiene miedo de la crítica. O sea, también. Entonces, sí. eh, yo les diría, es mejor saber qué es lo que están diciendo de ti que no saber qué están diciendo de ti, ¿no? Uh -huh. Para que tú puedas responder y de repente mejorar tu empresa o qué cosa está sucediendo para que tú puedas responder de manera adecuada, ¿no? Claro, no es estar por las redes sociales. Yo tengo muchos clientes que están en las redes sociales por estar en las redes sociales. Si usted tiene una empresa de manicuri que está arreglando las uñas y a usted le dicen que no tiene suficientes colores pues escúchelo. Si le dicen que las empleadas no son amables, pues escúchelo. Sí. Si dicen que la decoración del lugar no es adecuado, no se moleste. No sienta esto como una agresión contra usted o su negocio. Es que el cliente está interactuando con usted. Esta sí. es la única forma. Bueno, hablando de clientes que interactúan con nosotros, eh, como comenté al principio, estuvimos haciendo un Google Poll en estas semanas pasadas para ver los temas que a la gente le interesaba. Sí. Y me gustaría ir a nuestro segundo tema. Sí que eh, fue el, el más votado por toda la gente que estuvo en el Google Poll y que habla, que pregunta básicamente cómo construir un plan en las redes sociales, porque como ustedes mm. dijeron no es cuestión de publicar una cosa ahora y después olvidarme. ¿Cómo elaboramos ese plan? Díganme el paso número uno, dos, tres. Díganmelo en orden para que la gente sí. se pueda llevar a algo concreto. Sí, eh, yo te diría que es, es un tema de siete pasos, ¿no? Siete pasos. El primer paso es entender a, tu, a tus metas, ¿no? Cuáles, cuáles son las metas eh, que te vas a poner. Pueden ser, de, digamos, aumentar la cantidad de gente que te sigue o, o aumentar el, eh, la, el, la publicidad o que la gente sepa más sobre tu empresa. O la otra meta puede ser aumentar las ventas de repente, ¿no? Entonces, esas dos cosas las puedes, puedes crear métricas para tú poder medir de alguna u otra manera eh, si está funcionando o si está funcionando lo que estás aplicando para ello. La segunda parte sería crear objetivos, ¿no? Eh, estas, estos esos objetivos podrían ser de repente, eh, llegar a 10 likes nuevos, ¿no? 10 me gusta, nuevos me gusta sí. o 100 nuevos me gusta de la semana. Todo depende de cuál es el movimiento que hay en tu página. O ¿no? sea, son, son objetivos bien concretos a los Ajá. cuales tú quieres llegar, sí. 100 por semana eh, o. Claro, digamos, por uh -huh. ejemplo, si fuera que tú, lo que, una de tus metas es de que más gente sepa de ti o que más, más gente te siga. Tu meta va a ser de repente eh, que tengas 10 personas nuevas que te están siguiendo cada semana. ¿no? Esa es una, una meta que te puedes poner. Si fuera en, en otro caso el, el tip, las ventas, uh -huh. lo que puedes hacer es medir cuántas ventas están viniendo a través de las redes sociales eh, gracias a, a, tu, a tus posts, digamos, ¿no? a, tu, a tus publicaciones. A tu publicaciones. Entonces, este, y... ponerte, digamos, que son mil dólares que están llegando mensualmente. Eh, eh, o, o, o que al menos llegues como mínimo a mil dólares mensuales, eh, mensual, eh, claro, mensualmente, eh, para, para saber si está funcionando o no está funcionando lo que estás haciendo. Okay. Sí, los clientes míos siempre me hacen la pregunta: ¿cómo encuentro eh, la inspiración para eh, eh, hacer el plan? no eh, el plan de marketing, incluso el de las redes sociales, es muy importante. Y además es muy importante que usted vea qué está pasando en el mercado, qué están haciendo otras empresas. Usted agarra muchísimas ideas de marketing y de, de social media o de las redes sociales en la red social, como lo están Ajá. haciendo otras empresas. Y es imposible que usted elabore ese plan sin mirar lo que está haciendo la competencia. Como es imposible. Es verdad que como siempre uno tiene que saber sí. por un lado el cliente y la competencia. Pero, pero vamos al punto número tres, al porque número tengo tres. siete puntos. Así claro, es. para que ya me perdí. Entiende, tienes que entender quién es tu cliente, ¿no? Que caracterizar a tu cliente, como decimos, ¿no? Entonces, eh, es, es como segmentar. ¿no? Segmenta, es lo mismo que el, segment, el segmentar quién es tu cliente al que tú estás apuntando. Son gente de repente mujeres, son hombres, son de qué edades a qué edades, en qué áreas se encuentran. Todos estos puntos tienes que tomarlos en cuenta a la hora que tú estás posteando. Para conocer el perfil de tu Exacto, cliente. Exacto, para saber qué es lo que realmente le interesa que vas a, que vas a postear. ¿no? Uh -huh. eh, número cuatro diría que es eh, mirar a tu competencia. ¿Qué es lo que están haciendo ah, otros? Que decía Marisela. Uh -huh, así es. Eh, ver qué es lo que están haciendo otros. De repente otros también están teniendo... Eh, eh, publicaciones que, o, o planes que les están funcionando, estrategias que les están funcionando, eh, de repente que la gente está respondiendo más a, esa, a ese tipo de estrategia o a ese tipo de publicaciones que a las tuyas. ¿no? Entonces... Perdón que te haga una preguntita. Uh -huh. Sé que estamos en el paso número 4, pero déjame uh -huh. que te haga una preguntita. ¿Recomendarías entonces cuando uno mira la competencia, tratar de copiar algunas cosas, diferenciarse? ¿Cómo uno se ubica con, con la competencia? Sí. Bueno, ver a la competencia es inteligencia. ¿no? Okay. Es, eso tenemos que tenerlo claro. No es copiar, ¿no? sino es, es investigar qué es lo que está haciendo la competencia, qué le está funcionando y por qué no está funcionando lo mío. Entonces, uh -huh. es investigar, comparar, estudiar un poquito, ¿no? Qué es lo que está sucediendo para que tú puedas ver qué, cuál sería la mejor situación, lo mejor que puedes hacer para poder cambiar y, en, en beneficio de, de tu negocio y de tus clientes. ¿no? OK. Vamos al paso número 5, 6 uh -huh. y 7. Bien. Eh, ahora, el número 5 sería desarrollar tus mensajes, ¿no? ¿Qué uh -huh. tipo de mensaje vas a hacer? Como te decía, podría ser de repente, eh, o posts que van dirigidos a la gente que ya te sigue. O si realmente el, el mensaje va a, a educar al, al, al paciente o al cliente o a quien se trate que va a llegar ese mensaje. O si lo que quieres es, eh, de repente, eh, hablar un poco más sobre tu producto en sí, para que lo puedan entender un poco más. O, cuál es la, o si tú estás haciendo eventos ¿no? o si tienes un tema comunitario, si estás apoyando a la comunidad de una u otra manera. Todo eso tienes que tener ideas. ¿Qué tipo de post vas a hacer? Y lo que haces es que puedes crear, eh, un, un calendario para que tú tengas una idea de qué tipo de cosas vas a ir posteando cada día y ver cuál es la respuesta. Eso me encanta lo del calendario, porque, de, díganme si no, cuando uno es empresario, hay días que estás súper ocupado, que tuviste un problema... Tremendo en tu empresa. Y que ese día no vas a postear. Y entonces resulta que se te pasa se te pasa eso. Pero si uno organiza el calendario en adelantado, por adelantado, uh -huh. el, el, la publicación sale sí. aunque tú estés ocupado o aunque tú estés de viaje, ¿verdad? Es. Y, y aquí la diferencia con el marketing que hacíamos nosotros cuando éramos oh, jóvenes. Cuando éramos Uf, jóvenes antes. Ahí todo estaba como planificado y, y, y no había mucha retroalimentación. No había como un intercambio con los clientes. O sea, uno lo hacía y veía si funcionaba o no. En cambio, todo lo que es eh, eh, todo esto de la social media, las redes sociales, te da la oportunidad instantánea de saber si está funcionando o no. Me explico. Tú lanzas una campaña eh, de tu producto. Por ejemplo, tengo un cliente que dijo, eh, vende mochilas. O sea, y él dijo, tírense una mochila, con, un retrato con la mochila en diferentes lugares del país o en diferentes lugares del mundo. Entonces, él puede ver inmediatamente por ah. la respuesta si está funcionando o no. Cosa que en el marketing tradicional tenías que mandar los flyers, no funcionaba y pedías el dinero. Pero aquí, instantáneamente, tú vas a ver la respuesta que le da la cómo, gente a la campaña. ¿Y cómo, cómo mencionas muchos de estos casos, Maricela, donde se le pide al cliente, y sobre todo niños jóvenes, ¿no? que participen en la campaña, que participen en la, sí. en la página? Y es lo que está dando más resultado. Los chicos se retrataban en Alemania, alguien ah. iba a Japón, en la punta de una montaña, en la playa, y mucha gente siguiendo los tipos de mochila y dando opiniones, diciéndole que debía tener un bolsillo, que si debía tener muchos más colores. Entonces, es bien interactivo, pero no se trata de vender. Claro. Estás poniendo, uh -huh. a, no es decir, compra la mochila, estás diciendo, este es un cliente en Japón con la mochila. Divino. Bueno, es a ver, creo, creo que nos falta nos falte el paso 7. Sí, si el, no, voy perdida bueno, yo en el mi lista. <ríe> el número 6, <seis> primero, entonces. <risa> ah, 6, 6, 6, sí, perdón, que me iba a perder. Escojamos los canales correctos. Ajá. ¿no? Entonces, es, hay que entender qué canal es cada uno. Entonces, cuando hablamos de canales, hablamos de qué redes sociales. ¿no? Sí. Entonces, eh, cuando hablamos de qué redes sociales, cada red social sirve para cosas distintas, ¿no? como uh -huh. decía anteriormente. Entonces, Facebook es más general, ¿no? Pues, pues uh -huh. postear un poco de blogs, fotos, imágenes, textos, de, un poco de todo, ¿no? Entonces, eh, y, y tienes eh, una variedad mucho más grande de, de gente que, está, que forma parte de esta red social. Twitter son mensajes más cortos. Son, tienes un límite de, de, de caracteres que tú puedes postear. Entonces, son mensajes cortos, son cosas chiquitas, que, anuncios rápidos que tú quieres lanzar. Eh, Google+, Plus, por ejemplo, es más como el Facebook. La diferencia con esto es de que, Google Plus está interconectado con el resto de las plataformas, que, o sea, el resto de páginas que tiene la plataforma Google. ¿no? Claro, lo, Entonces, lo que, que es, es tremenda. Lo ¿no? que es tremenda, poderosísimo, sobre todo para las ventas. ¿no? Exacto, incluyendo YouTube, ¿no? claro. que tienes el, el tema de los, de los videos y todo eso. Que es justamente, eh, incluyendo, ya hablando de redes sociales, eh, YouTube es una de las, de las plataformas de mayor crecimiento porque los videos es lo que está de moda. ¿no? Impresionante. Eh, LinkedIn. Es una plataforma que se enfoca más en temas de, de profesionales y entre negocios, ¿no? Entonces, eh, si tú eres un profesional que de repente está tratando de, de construir una marca profesional, tu marca personal, eh, tú tienes que estar ahí en LinkedIn, ¿no? Y tienes, deberías de postear temas sobre, eh, de, puedes postear de repente o publicar eh, temas en relación a tu carrera. Por supuesto, ¿no? a tu desarrollo profesional. Desarrollo profesional, eh, de repente, eh, si tú eres ya de repente un máster o un doctor en... en en tu carrera, de repente tú quieres postear eh, consejos o, uh -huh. eh, o puedes, puedes publicar artículos, puedes publicar tantas cosas. Realmente es, es impresionante lo que se puede hacer y, y a cuánta gente puedes llegar a través de estas redes sociales. ¿no? Eh, y una que eh, no es tan conocida, pero eh, para la gente es, es, es muy práctica, es SoundCloud. Ajá. SoundCloud es una página que, o una plataforma que sirve más que nada para sonido nada más. ¿no? Uh -huh. Entonces, no hay imágenes, no, hay, eh, no es para postear videos ni fotos, pero sí puedes postear. Digamos, por ejemplo, un programa de radio, ¿no? Entonces, eh, la gente te puede seguir ¿no? y, y va a estar ahí grabado, en cualquier momento pueden ir y, y, y, y oírte, ¿no? Sí. El problema que yo tengo con los pequeños empresarios, nosotros tenemos empresas que son bien pequeñas, ¿no? Uh -huh. Es que eh, los empresarios eh, quieren estar en todas las redes sociales. Uh -huh. Yo siempre uh -huh. le digo que no, absolutamente. Cantidad no es calidad. Uh -huh. Agarra tres. Y manejalas bien. Porque no es estar en todas, sino darle el seguimiento. Y esto acá es un poco de prueba y error. Uh -huh. O sea, usted no puede esperar de que en una semana ya usted va a estar muy bien en Facebook y todo el mundo lo va a seguir. Uh -huh. Depende de cosas creativas que usted hace para atraer a los clientes. Claro. Yo tengo una cliente que ella hace banquetes. Uh -huh. Entonces, ella retrata la comida, ella eh, pone, por ejemplo, eh, posting o publicaciones sobre cómo adornar la mesa el día de la madre, claro. cómo adornar la mesa para una quinceañera, cómo adornar la mesa para un matrimonio. O sea, de alguna, de alguna manera estar presente en la trayendo. mente del cliente, pero sin decirle: comprame, comprame, comprame. Pero nos falta el punto 7 porque tenemos que seguir sí, avanzando. Es eh, construir un plan de contenido. ¿no? ¿Cuál con es tu contenido. plan de contenido? Entonces, decirme más a detalle lo que digo anteriormente cuando hablaba de mensajes, sí. desarrollar los mensajes, de cómo vas a desarrollar los mensajes. Ahora el número 7 viene a ser construir el plan en sí. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué tipo de empresa es la que tú quieres ser? ¿Qué tipo de página es la que tú quieres tener? ¿No? ¿Qué tipo de información es la que tú quieres publicar? Entonces, cuando tú construyes ese plan, eh, vas a, a, puedes crear una vez más, como te como hablaba anteriormente, este, este calendario donde tú vas a poner, ese, este día de repente voy a postear, más información sobre algo específico. Esto, este de repente voy a tratar de llegar a gente nueva ¿no? y de esa manera eh, tener una idea más clara de lo que debes de hacer día a día. ¿no? Las redes sociales tienen que estar amigos conectadas con el website y con un blog que usted haga. Uh -huh. Si usted tiene un website que se le hizo su primo, el hijo, que acabó de salir de la universidad, se nota que no es profesional. Por lo tanto, si usted está esforzándose en hacer eh, redes sociales para llevarlos a un website que no tiene bien la información, que las fotos no son profesionales, está perdiendo el tiempo y... El dinero, ¿no? no, no, no, y lo peor que podemos hacer en este momento es perder tiempo y dinero, pero para no perder nada más y sobre todo okay. la gente que nos está mirando, quiero leerles algunas de las preguntas que nos siguen llegando, así que sigan escribiendo en el costadito de la pantalla, miren esta que viene derecho de Venezuela, María y Ana María nos preguntan, ¿cuál es la mejor forma para programar mis publicaciones con anticipación? Lo que tú justo a hablando. Sí, hay muy buenos programas que puedes utilizar y los mejores son los que empiezan gratis, ¿no? Entonces, okay. este... Bien, me gusta porque además es gratis. Sí. Bueno, bueno barato, Les, claro. recomiendo, les recomiendo Hootsuite, ¿no? Okay. Es una, es un, una plataforma muy, muy conocida. ¿Cómo funciona? Es eh, para la gente que no sepa. Sí, eh, Hootsuite es una plataforma que te permite conectar varias redes sociales, no todas. Eh, tienen, ellos tienen este cierto nivel de integración con varias páginas en específico, como Facebook, Google+, eh, entre otras, ¿no? eh, Entonces, lo que te permite esto es poder tener en una sola página, en una sola, una sola ventana, todas tus redes sociales y postear todas a la vez si quieres o, de repente, escoger a dónde quieres que vayan o sea, el esos posteos. la misma publicación la podrías repetir right. Exacto. en entonces, diferentes en, canales. Y puedes, y puedes programarlo para que caiga, de repente, en la noche o más temprano o otro día o quieres que se repita. Tienes un montón de funciones que puedes utilizar y, es más, tienes la opción a poder crear reportes. Reportes con, con las métricas que tú mencionaste, que pueda medirte cuál te está dando mejor respuesta. Entonces, tú una mejor idea de cuánta gente está siguiendo, cuánta gente llegó, el, lo que estuviste publicando. Entonces, de esa manera tienes una idea más clara. Sería lindo. Es como que... un recordatorio, ¿no? Es a como ver. un recordatorio de cuándo vas a publicar, qué vas a publicar, cuál ha sido la respuesta, en qué horas la gente tiene una respuesta Exacto. más agresiva que en otras. O sea, pero antes de eso, si usted no quiere hacer eso y hace solamente. La publicación en las redes sociales y usted no lleva ningún tipo de control, usted no tiene sí. ningún tipo de plan, no crea los objetivos que sean posibles. Hay gente que empieza las redes sociales y piensa que esto es como eh, magia, no es magia, requiere tiempo, requiere sistematicidad, requiere que usted entre constantemente y tenga una interacción. No se trata de decir cómprame, se trata de interactuar con uh -huh. el cliente. Y a la hora de interactuar con el cliente no es solamente que usted esté bandeando al, al cliente. Yo tengo muchos clientes que ellos ponen muchas cosas, por ejemplo, en el Facebook, que es lo que más utilizan los empresarios pequeños uh -huh. acá, y no responden. Usted uh -huh. tiene 12 horas para responderle a su claro. cliente. Si usted no responde a su cliente, es un monólogo lo que Así usted es. tiene. Y se trata de una interacción. Y algo más que para agregar a esto es de que, Tienes que tratar de ser eh, eh, innovador ¿no? Ajá. y, como dijiste, información que le va a servir al, cli a, al cliente o al, o al seguidor eh, y que no sea repetitivo. ¿no? Entonces, ah, porque si tú eres ventana, demasiado repetitivo. si pones lo mismo siempre, ¿quién te quiere servir? Claro, no es cómprame la cartera. Ajá. Yo tengo una clienta que ella hace, eh, vende carteras y yo dije, bueno, vamos a hacer algo que no sea venden, cómprame la cartera y estoy vendiendo la cartera. Ajá. Hicimos un concurso de las carteras más raras. Había gente que tenía carteras que era un conejo, el otro tenía que era un zapato. Pero entonces mucha gente entra, le da me gusta, le da like, y mucha gente participa en la conversación donde la compraste. Y bueno, ahí están las carteras de mi clienta que se empezaron a vender más. Claro. Y lo que sucede normalmente si es que eres muy repetitivo y estás solamente posteando, eh, digamos, ofertas, es que la gente te deja de seguir. Y no lo claro. no quieres eso, ¿no? Entonces Porque lo que no quieres quiere, es que la más gente, gente te no siga. No quiere sentirse atosigada por la Exacto. venta, la venta. Pero fíjate porque acá tenemos las chicas de Chile. Hola a todas las Hola, chicas toda de Chile. Nos están preguntando algo que tiene que ver con esto. ¿Cómo hacemos para que los fans de las plataformas, además de ser fans, compren nuestros productos? Y estamos hablando justamente sí, de ahí esto. Ahí estamos hablando. Lo que más incentiva a los clientes qué cosa es. ¿Qué cosa es? Cupones, a descuentos, información. Usted tiene que motivar a los clientes. Por ejemplo, yo tengo una clienta que tiene un, un salón de belleza. Y entonces estábamos pensando que, bueno, una vez que se acaban las vacaciones, la mamá ir, eh, sabe que la niña regresa a la escuela. Entonces hicimos una campaña, si bien es la mamá con la niña tiene un 40% de descuento. Esto fue una promoción muy buena, que todo el mundo estuvo muy interesada. Entonces, para los amigos que nos preguntaron esto, creo que la forma de desarrollar los fans es poner cosas que sean creativas, uh -huh. que sean divertidas, que sean poco usuales para que entren a, a las redes sociales de su empresa y también estimularlos con descuentos, cupones, sorteos y mucha información. Claro. Y esas ofertas no necesariamente tienen que estar en las mismas redes sociales. O sea, tú a lo que puedes hacer es que, como ya hablamos anteriormente está poniendo información eh, eh, que le va a interesar al, al, al cliente o al seguidor. Entonces, cuando tú pones un enlace para que entren a tu página web para leer más sobre ese tema, tú ya sabes que ese cliente está interesado sobre ese tema, entonces puedes poner la oferta al lado, dentro de tu página. Claro. Entonces, le das lo que se conoce en marketing como call to action, ¿no? Es saber a eh, que cuando la persona ya entró a esa página, ya está interesado en ese tema, entonces al lado le pones, eh, cómpralo ahora. O cómpralo con este descuento, ya que estás en esta página, ofertas que puedes crear. Una cosa que yo he visto que funciona es eh, hacer alianza con cosas de la comunidad, que le interesan a la comunidad. Hay una joyería eh, que, que es cliente nuestro que ella empezó a hacer todo lo que son motivos de joyas para sobrevivientes del cáncer. Entonces, él, eh, bueno, ella, ellos hicieron, ella y el esposo hicieron eh, una sociedad con la asociación de contra el cáncer. Con el grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer. Entonces, es una forma de no solamente decir: sí, sí. vendo joyas, pero también. Eh, ellos hacen todo lo que es eh, motivos de, de, de, para, para incentivar que la gente esté luchando contra esa Además, enfermedad terrible. hay que acordarse que lo del marketing también a veces el resultado no es exactamente instantáneo, ¿verdad? Bueno, Sino nada. que se genera una lealtad que se va uh -huh. desarrollando. Pero déjame, tenemos muchas preguntas, uh -huh. así que me piden que vaya un poco más rápido para poder abordar todas las preguntas que tenemos. Veamos, esta gente también es de Chile, los chilenos están encendidos hoy en las redes sociales. Dice, los resultados de la cantidad de visitas que entregan las redes sociales son una prueba fidedigna de un negocio que un negocio está teniendo éxito o fracasando bueno a ver Giovanni tenemos que tener claro dos cosas no separar lo que es las ventas con lo que es eh, el seguimiento okay. ¿no? entonces por, porque tú puedes tener éxito en las ventas y no tener de repente éxito en lo que es el, eh, la gente que el crecimiento de tu página en sí. ¿no? Okay. Como también puedes tener crecimiento en tu página sin tener un aumento en tus ventas. Eso. Sobre todo creo entonces, que es la preocupación de mucha gente. Entonces, Yo, ¿Cómo hago para que mis fans compren? Entonces, como ya dije, tiene que haber un balance. Por eso tienes que tener estas métricas. Porque si tú no estás viendo eh, si realmente mi página está creciendo, pero mis, mis ventas no están creciendo, algo estoy haciendo mal. De repente debería de cambiar algo en mi plan, ¿no? Sí, estoy... exactamente. No necesariamente eh, porque hay más fans, hay más ventas. Y bueno, el, el, el caso es que usted haga eh, de, de una interiorización de que el marketing, esto forma parte de la estrategia de marketing en general de la empresa. Hay gente que usa, por ejemplo, está en social media, en Twitter, en Google+, en YouTube, pero señores recuerden, si el producto no está bien, si el servicio no es adecuado, no tiene calidad, no tiene garantía, si el equipo de trabajo de ustedes... Tengo una persona que en el restaurante ponía en Facebook el plato de día. La gente iba al restaurante, estaba cerrado, estaba sucio, la hamburguesa claro. estaba fría. Es, no olvidemos que todo esto de la red social tiene un objetivo, que es integrarlo al marketing de la empresa uh -huh. y a lo que es la calidad, lo que le estamos ofreciendo al, sí. al, al eh, usuario. Es fundamental. El sí. resultado no, no va a depender necesariamente de lo que hagas en las redes sociales, sino el total, ¿no? Uh -huh. Es lo que todo lo que envuelve el negocio, ¿no? Entonces, como dices, ya, eh, Está el servicio, está el producto, está todo lo que está envuelto dentro de lo que es el servicio. No solamente las redes sociales, porque las redes sociales es un medio solamente para ello. Giovanni es el experto y es el que me Tú va a decir. también es el experto. Bueno, pero yo soy experta en negocios, pero aquí por eso trajimos al joven, porque la gente pero es ¿cómo joven. ¿cómo si no somos viejas? Nosotros estamos jóvenes también, ¿verdad? Ups. Bueno. Amigo, lo que pasa es que no necesariamente eh, uno tiene que, que tener éxito en todas las redes sociales. Muchas veces con mis clientes, yo lo que he observado, no sé, Giovanni, ¿qué piensas tú? Es que es como prueba y error. Hay personas que comienzan, yo le digo siempre, empiecen con tres eh, medios de la red social y prueba y error. Vea cómo, sí. si usted maneja el Facebook, di un, un post diario o una publicación diaria, vea, mide el resultado y vea cómo le está yendo. Ahora, no enseguida, pero si usted ve que hace seis meses usted está utilizando el Facebook y las ventas no se incrementan, bueno, es tiempo de usar otra forma. Si no tienes el tiempo de estar revisando las tres páginas, empieza con una, no hay problema. Exacto. Pero empieza con algo, ¿no? Empieza con algo porque, eh, y es más, lo que se recomienda eh, en, en la comunidad de, de lo que es este manejo de redes sociales y todo ese tema es empezar con uno, ir construyendo ya un, eh, una base ahí, y cuando ya ves que está un poco más sólido, comienzas a abrir otras cuentas en otras en otras este, plataformas. ¿no? Bueno, justamente esta era el Tópico número 3 que salió muy votado en nuestra encuesta y era justamente cómo elegir los canales. Se ve que es un tema que preocupa mucho a la gente. Hay dos canales que no hemos hablado todavía y que me gustaría que aprovecháramos para desarrollar un poquito más. Es Instagram y es todo el tema de los blogs. Me gustaría que nos contaran si tienen algunos ejemplos concretos y le pediría al director que ponga todas las preguntas que tiene para que tratemos de contestar todo antes de que nos vayamos hoy. A ver, hablemos sí. de Instagram y de los blogs. El, el, el tema de, de escoger el canal es de acuerdo al tipo de empresa que usted tiene. Uh -huh. Si usted tiene, por ejemplo, eh, necesidad de mostrar fotos, yo tengo una clienta que ella tiene un boutique. Uh -huh. Entonces ella puso fotos de cómo, por ejemplo, lucía el nuevo abrigo para el invierno con los zapatos y la cartera. Entonces usted está mostrando fotos. Si usted quiere comunicarse constantemente con los clientes, de repente debe usar el Twitter. El Facebook todavía es el más utilizado. Pero tiene que ver el potencial que tiene cada red social. Si fuera yo, ustedes, empresarios, escúcheme, pongan los pros y los contras, lo positivo y lo negativo de cada red social de acuerdo a la empresa y a lo que usted necesita. Y vaya probando. Claro, todo depende de a quién apuntas, ¿no? Eh, como dije ya, si tú, si tú eres, de repente estás apuntando a profesionales, quieres estar en LinkedIn, tal vez, ¿no? Si tú quieres estar apuntando a la juventud, menores de 30 años, de repente, tal vez deberías estar en Snapchat. Snapchat es, es el, eh, la plataforma de mayor Para crecimiento en, esa, en, esa, en ese rango de edad, ¿no? Entonces... Y fíjate que la pregunta que nos hace uh -huh. Sonia también es muy parecida. Si, puedes darle, si pueden darle algunos tips, algunos consejitos para conocer la población a la que se dirigen y entonces aplicarle la herramienta, el canal más adecuado. Sí, lo primero para hacer un plan es fijar qué, qué objetivo yo tengo con ese plan de, de redes sociales que yo estoy haciendo. Uh -huh. Tienes que conocer bien tu mercado. Yo tengo una psicóloga que ella estaba utilizando muchísimo el Facebook. Pero ella no lograba interactuar, el tema era por qué mi papá no me comprende para los adolescentes. Entonces, Ajá. ella estaba poniendo en el Facebook, pero en el Facebook no estaba ninguno de los adolescentes, no? porque ellos, los jóvenes dicen que Facebook es para dinosaurios. Nosotros. Nosotros. Digamos. O sea, <risa> yo y tú, Ale. Entonces, <risa> Snapchat, ella encontró a sus uh -huh. clientes y le puso el tema. Un, una conversación en twitter porque mi papá no me comprende entonces fue un éxito total entonces amigos que nos están preguntando esto creo que la forma de buscar el mercado objetivo es y, y, que, y que sea competitiva su estrategia es delimitando bien qué mercado es el que usted va a dirigirse cuáles son los objetivos que usted quiere lograr y como dije siempre vaya viendo vaya revisando prueba y error como le está yendo OK. Vamos a otra pregunta. Dice, ¿tienen algunos consejos para promover las ventas a través de las redes sociales para diferenciar mi negocio en un mercado tan competitivo? Interesante, sí, muy porque interesante. competitivo es competitivo el mercado. Pero los clientes míos siempre ellos quieren hacer cosas con las redes sociales, pero como, bueno, yo soy cubana, ¿no? En Cuba le ponen al caballo dos tapas acá para que no vea los lados, ¿no? Yo digo, lo primero, ¿dónde encuentran la inspiración para hacer la, la, la, las publicaciones de redes sociales, en la competencia. Mire lo que está haciendo la competencia. Mire, si usted está utilizando Facebook, una empresa que ha tenido mucho éxito en Facebook es la Coca Cola. Mire lo que están haciendo empresas grandes y trate de adaptarlo a su negocio con algo creativo, con algo ingenioso, o sea, con algo divertido. O sea, tu consejo es mirar empresas más grandes que son líderes en el mercado y que pueden haberse ser de otra industria. Puede ser de las bebidas gaseosas y tú en realidad lo que ofrece son eventos, por ejemplo. Uh -huh. Y tratar de adaptar. Se pueden adaptar siempre. Mira, ¿como? Mirar la competencia. ¿Cómo usted hace una iniciativa de red social sin mirar lo que está haciendo su competencia? Y no tratar de ser Exactamente lo mismo. Lo, lo importante en las redes sociales es bueno, tener de claro también dos, dos términos muy, eh, muy usados, ¿no? que es el, el crecimiento orgánico sí. ¿no? y el crecimiento pagado. ¿no? Entonces, cuando tú pagas eh, un, por, por, para promover un, una publicación que tú has hecho, más gente lo va a llegar a ver. Pero si tú de repente el, el, la, la publicación que tú hiciste es eh, de tal impacto, que va a llegar a la gente como para compartirlo con mayor cantidad de gente, eso, eso sería un crecimiento orgánico, ¿no? Porque no necesitabas pagar para... Es lo para que, que uno sea. le dice también a veces como que tiene un alcance viral, que se viral, viralizó claro. una idea. ¿Cómo fue ese concurso? ¿Se acuerdan ese concurso del balde de agua fría es. que te tenías que tirar en la era cabeza? Era bastante ¿no? ¿Por, Entonces... qué no cuent, ¿Por qué no cuentas eso? A ver si le refrescamos la cabeza a la gente. Sí, era, bueno, era, se trataba de un reto, ¿no? Un reto en el que... Eh, este, todos se, se echaban el, el, el balde, ¿no? De, de agua el cubo, fría, el cubo de agua fría, ¿no? Con hielo y todo, este, y, y este era un, y tú tenías que pasar el reto a otra persona, ¿no? Entonces, si la otra persona no lo hacía, tenía que hacer, creo que una donación, si no me equivoco, o algo así, ¿no? Entonces, pero era el impacto, si te das cuenta, de, de estar viendo algo gracioso o algo inusual o y algo se va raro, viral, se va a virus, Que se, la a este gente lo, hace, lo comparte, entonces, eso es lo que lo que, yo, que Yo hacer. tengo un cliente que para mí es el más divertido. Él tiene una florería y estuvimos pensando por el día de la madre cómo decirle, mándele flores a su madre. Ajá. Entonces, como no dijimos mándale flores a su madre, pusimos un video eh, en, la, en, en la red social del cliente donde había un hombre que se vestía de mujer con los labios rojos y los ruleros. Y entonces el niño, que era el mismo, estaba jugando los juegos y llamaba mamá. O sea, ponía diferentes situaciones o sea, donde... Era el mismo que se vestía. Él mismo se madre, vestía, pero hijo. un video casero, ¿no? Y entonces cuando discutía con los amigos, llamaba mamá, como que mamá siempre lo salvaba. Entonces decía, si usted se acuerda de su mamá, por favor, cómprele flores este día de la madre. Eh, tuvo muchos likes, tuvo muchos me gusta y la gente se rió mucho, lo pasó mucho, lo compartió mucho. Y tuvo mucho éxito esa campaña y vendió muchas flores. Claro, es, eso es lo que debería la gente nuestra hoy entender, que sin haber hecho directamente compre, compre, compre la flor, el hecho de haber hecho que ver un video gracioso, que la gente pase un momento bonito, hay, ha resultado en un incremento de las ventas. Uh -huh. Déjenme que les lea otra pregunta que llega de la gente también de Chile, ¿no? Si les digo que los chilenos están bárbaros hoy. Si actualmente existen diferentes tipos de inversión de publicidad en redes. ¿Cuáles son y cómo funcionan? ¿De inversión? Sí. Eh, ¿Está hablando de crowdfunding, será? No creo. Yo pienso que a lo mejor quieres saber un poco cómo, cómo son los diferentes ¿Puedo presupuestos. En publicidad? Claro. Eh, eh, como decía, pues, no estoy seguro si te, estoy entendiendo bien la pregunta, pero si se refiere a, a, al tipo de eh, post que tú vas a hacer, uh -huh. porque tienes, tienes eh, manera de poder promover tu, public tu publicación y puedes también pagar por publicidad, que son dos cosas distintas. Son diferentes, claro, explícanos entonces, un poquitito Entonces, la datos, diferencia ¿sí? es uno es por cuando pagas por publicidad, solamente aparece tu anuncio a un costadito de la pantalla, ¿no? Entonces, en cambio cuando tú estás promoviendo una publicación que tú has hecho, estás pagando para que llegue a los primeros puestos cuando cuando entras a tu Facebook. Entonces, porque hay algo que se llama el feed, ¿verdad? El feed, que, Entonces, es donde que te es, entra, la entrada. Es, donde ingresa todo, eh, lo, las publicaciones que la gente está haciendo, toda la gente que tú le has dado eh, me gusta, la gente que está siguiendo. Entonces, cuando tú pagas para promover esa, ese, esa publicación que tú has hecho, estás haciendo, eh, estás pagando un derecho para que esa publicación que tú has hecho llegue más arriba, uh -huh. ¿no? a las personas que tú escogiste. Ya lo más sofisticado es que. Por ejemplo, existe una base de datos de clientes con intereses y su, su interés como el mío es viajar en estas vacaciones a Grecia. Cada vez que yo entro ahora a mi mail, a las redes sociales, me viene publicidad de los hoteles en Grecia, de la comida de Grecia. ¿Por qué? Eso es una forma más sofisticada ya de inversión. Pero también más inversión generará más Exacto, resultados. Más a ver... resultados. Comience por lo más barato, lo simple, lo de y les, gratis. Y... Y les recomiendo no tener miedo a los videos. Eh, los videos es una de, la, de las de, de las publicaciones de las maneras más fáciles de llegar a la gente y que más pega, ¿no? Porque la gente está cansada a veces de leer, prefieren ver un video que les impacte, que les guste, como el caso de los Mira, Mira, mira Giovanni ¿no? y Maricela, miren esto, justamente hablando de videos, la gente en Bogotá. Buenas. Hola, que están en la Embajada de Estados Unidos. Nos preguntan cómo potencializar redes como Instagram y motivar a clientes en el mercado de los servicios audiovisuales. Justo, ellos tienen el servicio audiovisual. Uh -huh. ¿Cómo hacer para potenciar en Instagram los clientes? Instagram es más que nada fotos, imágenes, ¿no? Entonces, lo que tú quieres hacer es de repente, contacta... si tú eres muy bueno en fotografía, de repente contratar un fotógrafo profesional, uh -huh. porque lo que quieres es, es impactar con tu imagen, ¿no? Entonces es una vez impactar, siempre se trata de impactar. Entonces eh... Ahí es donde vas cuando hablamos de Instagram es quieres tener imágenes de muy buena calidad que sean muy bonitos que la gente los quiera compartir Exacto. o que los quiera él y usted en su propia, propia eh, wow como le llaman el, la, el muro no eh, entonces eh, igualmente con el tema. ¿Cuál es la otra pregunta? Del, eh, aparte de Instagram. ¿Quieres, quiere potenciar you su servicio de, audio de audiovisual. audiovisual. Vale. Ya, entonces sí. en ese caso sí. Entonces ya sí. está. Yo creo que tiene que ser muy bonita la foto. Si la foto a usted no le gusta la foto al cliente tampoco le va a gustar y se ve que la tomó con su celular. Y, y está muy mal. Y en cuanto a los videos, no tengan miedo en hacer videos caseros. Claro. El video, eh, eh, yo estoy suscrita a un newsletter de un americano que habla sobre temas de marketing. Y él siempre hace su chat, su video, con una camisa hawaiana. <risa> diferente. Wow, eso es entonces, diferente. Entonces, siempre él está natural. Él eh, da la, la sugerencia de que el video no tiene por qué ser perfecto. Humanícese. Que sienta que la persona que está interactuando con usted es como usted. Natural. Natural. Con sus bromas, es, con todo. Y que es, sea creativo, divertido, que sea eh, simpático, que sea relajante. Si usted no lo quiere ver, otra persona no lo va a querer ver tampoco. Es. Y que las fotos sean bien bonitas y bien claras con la iluminación Entonces, eh, y demás. Aproveche esta esta plataforma para poder demostrar lo que usted puede hacer, ¿no? Si es que está en el negocio del, del, del audiovisual, lo que es claro. un... Videos, fotos, todo esto, aprovechen esta plataforma para demostrar lo que usted puede hacer. Claro, belleza, belleza, transmitir, uh -huh. ¿verdad? Bueno, déjenme que les lea esto que viene de Nicaragua. Marisabel Montoya Duarte nos está preguntando, ¿cómo puedo lograr que mis clientes extranjeros compren en línea, pero desde mi página de Facebook? ¿Es posible? Uh -huh. Sí, claro que es posible. Uh -huh. Nosotros tenemos muchos clientes, eh, amiga Marisabel, que eh, son empresas muy pequeñas acá en Estados Unidos que venden en otros países. O sea, eh, es llamar la in el interés. Hay una clienta que tiene un Facebook que ella vende esas colchas, que aquí le dicen el quilt, sí. que son de diferentes colores. Y ella parece una empresa gigantesca, pero realmente es ella y cuatro personas más haciendo sí. estas colchas, ¿no? Sí. Entonces, si usted atrae gente a su página de Facebook y sus productos son interesantes, usted pone un video de cómo se hace. De repente, eh, si hay personas que usted está ayudando, hay otras mujeres que, que están participando en esta actividad de realizar las colchas, pues también tiene un fin eh, colaborativo. De, de... Sí, realmente hoy en día existen este eh, plataformas y páginas increíbles ¿no? que te pueden hacer, como por ejemplo eh, Shopify, sí. que es, es una página que te permite poder eh, colocar imágenes de tus, eh, de tus productos y poderlos vender desde ahí mismo y este Shopify también lo puedes integrar a tu Facebook o a tus redes sociales para poder vender desde esa misma desde mismo redes social redes social entonces ahora no solo eso hay también eh, otras páginas o empresas que se dedican por ejemplo a hacer polos no o, o, polos o sí, ropa como sí. ropa sí. pueden ser pantalones pueden ser no diferentes cosas y que están hechas son empresas que se dedican especialmente a trabajar con ese tipo de páginas entonces qué es lo que hacen te cobran de repente un poquito más por, porque lo que ellos lo que hacen es eh, te producen el, el, el polo o, o la chaqueta eh, por cada compra que existe entonces eh, digamos, por ejemplo, yo quiero yo diseñé un... O sea, on demand, que se llama, on demand, como exacto. vendes una, te producen una, vendes dos, producen dos. Y producen ellos mismos dos. lo le, le envían. Entonces, okay. ah, porque okay. todo está integrado a la misma página. Entonces, tú no tuviste que ni siquiera manejar inventario. ¿no? Entonces, sí, yo, yo tengo un cliente eso. que él eh, diseña y, y trae eh, unos relojes muy bonitos desde Japón, que son muy modernos. Y la página es muy visitada. Porque cada reloj que usted compra en cualquier lugar del mundo, eh, la empresa está aquí en, en Estados Unidos, él le hace una donación a un eh, médico en Centroamérica, que siempre necesitan para tomarle el pulso a las personas. Entonces, hay muchas formas creativas de traer Esa a los clientes. es otra clientes. estrategia que también uno ve mucho en las redes sociales, ¿no? Como por cada venta que se hace va a haber una donación a otra cosa. Los zapatos pero... también, cuando compra un zapato se hace la donación a la, a, la, a la Fundación contra el Cáncer, la investigación para combatir el cáncer, sé. Usted no solamente puede pensar en alianzas entre empresas, sino con empresas, con comunidades y empresas con no profit. Con bueno, el... miren porque estamos recibiendo tweets. Uh -huh. okay. Miren este de la Embajada de Bogotá que nos dice, ¿cuál es la mejor manera de promocionar alimentos en redes? Si es un solo producto sin, sin volverse repetitivo. Claro, porque si tiene un solo producto. Supongamos que el producto fuera café, porque son de Bogotá. A ver, ¿cómo los, cómo los ayudamos a, a sin ser sí. aburridos y repetitivos? Es que, una vez más, ¿no? lo que decíamos antes, es, no se trata de, de promocionar tu producto, sino que hay alrededor de ello. ¿no? Entonces, es, es el, el estilo de vida ¿no? que, lo que tú puedes promocionar. Es de repente, es como el caso, tal vez me voy un poco lejos al tema del café, pero, por ejemplo, el caso de eh, Harley Davidson, ¿no? que es un caso muy, muy conocido, que es ellos no solamente venden las motocicletas, sino que te hacen también los eventos, a los que van a ir todos los compradores de estas bicicletas, como el caso, ellos auspician de repente el evento de, de los veteranos aquí en Washington, ¿no? Entonces, hay casos así de un montón de empresas, como el de, por ejemplo el caso de eh, Avon, ¿no? Sí, Avon, que es Avon, Avon ¿no? en español. ¿no? Que es, eh, ellos auspician, por ejemplo, los eventos para la cura contra el, contra el cáncer, eh, el cáncer de mama específicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, que, entonces un, de una u otra manera, tú puedes crear ese tipo de, de relación ¿no? y poderlo publicar eh, eh, a través de las redes. Sí, con respecto al café, amiga, eh, solamente es un producto, pero hay muchas cosas que puedes hacer. no eh, Por ejemplo, en Colombia, que es maravilloso, que tiene muchas eh, eh, fincas eh, cafetaleras, pues una de las cosas que yo sé que se hacen es que esa finca puede ser eh, visitada por turistas, venga y conozca dónde se hace el café o integrar a varios productores para poder exportar café orgánico o trabajar eh, temas como eventos. Está, por ejemplo, el evento del café y usted va a regalar pullover o t-shirts o como se llama, remeras, como se dice en los diferentes países. Decir, el marketing le va a dar la posibilidad de que el café no sea solamente café, sino todas las cosas que puede hacer. Además, que en Colombia, que es riquísimo los, riquísimo, los caramelos de café, las galletitas de café. Puede haber todo un marketing alrededor de las cosas que. Y el tiempo se nos está acabando. Ay, La no. última pregunta, oh. súper rápido. Tienes menos de un, de un minuto para contestar. Dice María desde Venezuela y Andrea desde Chile. Nos pregunta. ¿Cuál consideran que es la red social más eficiente para los negocios recién creados y cómo gestionarla? Pero rápido, menos sí. de un bueno, minuto. En un segundo, Facebook Así es la que utilizan <risa> más los eh, empresarios y lo que tiene que hacer para que sea eficiente es hacer un plan de qué va a publicitar, cuándo lo va a publicitar y cómo lo va a hacer. Y de una forma creativa y divertida. Bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo. Esto siempre es doloroso al final, cuando sí. casi no nos podemos despedir. Pero quiero darles las gracias a Marisela y a Giovanni. Gracias. Todo lo que han opinado ha sido interesante. Quiero darles las gracias a nuestras amigas que nos han estado viendo desde Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua y muchos otros países. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro programa We America por Facebook, por Twitter y también enviarnos un email. Y quédese conectado porque pronto vendrá otra charla. Chao, chao.